No puedo brincar un momento clave en mi carrera, que fue el 2004, en honor a la verdad, el álbum de C acabando de salir. Uf, que iba a hablar sobre ese álbum también. Porque eh, ese álbum fue justo el año antes, o, o año y pico antes, que Barrio Fino. Eh, y obviamente ese álbum fue en verdad el que, el que luego ya yo había hecho cosas por aquí por allá, pero ese riesgo y ese álbum de yo irme y decir... Vamos a meterle con Vico estando preso. Wow. Fueron que mi la industria como productor. Eh, y presentó sólido, sólido lo que yo era capaz. Si me, si, si me si confiaban y se dejaban llevar en, en lo que yo tal vez tenía en mente. Porque quien más que Vico, que es en verdad el papá de todo el mundo, uh -huh. que te dé la responsabilidad de producirlo cuando él mismo es productor. Y así fue, hermano, y fue un honor, y obviamente le agradezco eternamente, y es gran amigo, después de eso le hicimos desahogo, pero bueno, la verdad, un gran álbum, eh, y dos de los Grammy que yo tengo es por ese álbum, porque fui el ingeniero, fui el productor, eh, grabamos todo, y, y se iba a hacer inicialmente en la cárcel. ¿Tú sabes cómo en, se hizo? Yo, ¿cómo entrando se hizo... en la visita de, de, de abogado, suerte es que eso no pasó, porque ha <risa> sido una misión. <risa> Entonces, ese, ahí fue que salió la canción dedicada a su hija. 5 de septiembre, sí. El bueno, y el bueno hermano y el feo con, con, con Eddie D, con Teo Calderón. Eh, es un álbum clásico. Tienen que escucharlo para que, pa que oigan cosas que lamentablemente dentro de lo que estamos ahora están bien encasillados los estilos y para que el tiempo nosotros... Dijimos, vamos a crear desde cero sin pensar en nada de lo que está pasando. Pero yo tenía claro que Vico tenía que ganar su credibilidad de vuelta por todas las experiencias que él había tenido, personales, con adicción y estando preso. Y ese álbum es literalmente un libro, hasta el orden de las canciones, como se narra, igual que Barrio Fino. Lleva un mensaje que te trabaja psicológicamente en la percepción del artista, en cómo tú percibes el mensaje de, de, de, de las canciones y de, de las obras. Eh, y bueno, fue un álbum, lo empezamos a hacer en una iglesia y terminamos haciéndolo en un hotel. Wow. <risas> lo hicimos en dos semanas sin parar y después una semana más mezclando. Y imagínate, cuando nos enteramos que habíamos ganado el Grammy por ese álbum, era una broma, ¿sabes? Yo recuerdo, para aquel tiempo, haber estado mezclando el bueno, el malo y el feo en, en unos estudios acá, que no me acuerdo el nombre, y en el estudio al lado estaba Juanes grabando su primer álbum. Y nosotros hablábamos con él, no, sí, aquí, más ya Travico Y mira Juanes lo que se convirtió. Eh, pero jamás soñamos. Uno, uno yo creo que... que jamás piensa ganarse un Grammy. Yo nunca me metí a la música pensando ni que iba a vivir de ella, ni que iba a tener éxito. Pero Dios me ha llenado de bendiciones y oportunidades y de, y de artistas con mucho talento y con mucha hambre para llegar más lejos. Eh, ¿Y desahogo, Echo? ¿Cómo se hizo desahogo? De el éxito de Honor a la Verdad, brutal. Y, mano, eh, parte del acuerdo mío con la disquera era la disquera cuando me contrata para ese álbum de Vico estando preso me dice oye, queremos hacer un disco y Vico pues, fue el que nos dijo que te buscáramos a ti estando preso que si no eres tú, él no va a hacer el disco, con más nadie porque me verdad la misión lo que íbamos a hacer, si tú miras el disco de Honor a la Verdad, el dibujo es sacado de un dibujo que yo hice para que la corte aprobara y yo entrara a grabarlo ¡Wow! Eso hubiera sido, ya tú sabes, eh, pero gracias a Dios, pasó el tiempo y salió Vico, paramos toda la idea y pudimos meterlo en un estudio directo, como la semana que él salió, con cuidado si menos. Y mano, Vico tenía un montón de canciones, un montón de ideas, y para mí era una, era la, la responsabilidad más grande de mi vida, producirle un disco a Vico sí. ¿Me entiendes? Eh, o sea, y mano, Vico se dejó llevar hasta, la, hasta los acentos, hasta las sílabas de ese álbum completo. Y, mano, tuvo resultados grandísimos yo le metí mi corazón completo. Pero tú jamás sueñas ni piensas que te vas a ganar un Grammy, ni que vas a estar nominado, ¿sabes? Bien, bien. Yo nunca empecé ganar el New Talent Show haciendo música y gracias a Dios aquí estamos y, y, y a mi familia, a mis hijos, no le ha faltado nada. Pero ese álbum fue brutal y parte del acuerdo mío, cuando la disquera me dice eco eh, con que vendas tantas copias, hacemos break even, está todo bien, y yo le dije me acuerdo como hoy yo le dije, mi hermano, a la, al presidente de EMI aquel tiempo, que fue a mi estudio en Puerto Rico, a con con su mano derecha, que al sol de hoy es Rebeca León, la manager de Bal, que fue manager de J Balvin, que creo que es manager de Osuna, la manager de muy amiga, durísima. Y me dice, si vendemos tantas copias, todo está bien. Y yo le dije, no. Si sí y yo nunca había trabajado con Vicozzi, lo había conocido 20 minutos. Si él se deja guiar por mí, me hace caso y se deja producir, él siendo quien él es, al 100%, ese disco va a vender mil discos por lo menos. Si no vendiera mil discos, yo te devuelvo el presupuesto del disco completo, y que Emi no me contrate nunca más así le dije tú, tú, tú tenías la seguridad de que 100%. ese retorno de Vico iba a volver a ese nivel yo tenía la seguridad de lo que yo podía hacer con esa oportunidad y de lo que yo era capaz con el talento y la letra de Vico en ese momento y lo hicimos eh, y desahogo era el, el follow up de ese álbum ya desahogo, desahogo. Desahogo había un poco ya más de budget Y desahogo sucede a la vez que estamos haciendo Barrio Fino Que de hecho en los Grammy que, que, que El tercer Grammy fue Barrio Fino Que fue el año después de Honor a la Verdad También estaba nominado desahogo so Yo tenía dos nominaciones ahí, gracias a Dios De las cuatro Lo hicimos a la vez Y como yo estaba full en Barrio Fino y con Yankee En los estudios en Puerto Rico Mucha de la preproducción se hizo remota. Yo quedándome en Puerto Rico y Vicocí en Miami con Hyde. Hyde, el que es ingeniero de Wissing, Hyde, el químico, es el químico, porque era ingeniero del laboratorio, que eso no es nombre de mi estudio. Ok. Hyde era mi ingeniero que lo cogimos recién graduándose de la Escuela de Ingeniería para el álbum de Bicosí, en honor a la verdad. Y Hyde se vino para Miami a bregar con Vico, todas las ideas de Vico, porque ya ese álbum de desahogo, el nombre lo dice, es un álbum mucho más personal para Vico. Que él tenía muchas ideas que quería experimentar, aunque no necesariamente fueran ir para el álbum, pero quería experimentarla. Y recuerdo que yo estaba full terminando Barrio Fino, en Puerto Rico, y Hyde estuvo en Miami como dos semanas haciendo... Grabando ya, mandábamos los ritmos y las ideas, pero grabando toda la idea. Después miramos a Puerto Rico y lo finalizamos. Eh, y se mezcló todo eh, allí. Y pues también fue un gran álbum eh, que funcionó muy bien. Y pues el tema de Desahogo fue buenísimo. El tema de... Hay un tema con Edi hay varios temas de álbum que muy bien. Pero yo creo que al fin del día... Desde el punto de vista de carrera, Vicocí, desde el álbum de honor, la verdad, en uh -huh. adelante, el género entero ya no lo veía aparte como Vicocí, lo veía como un artista más del mismo gorillo y el propósito de honor, la verdad, de que él ganara su credibilidad de nuevo, funcionó porque al sol de hoy la ha mantenido. So, so a mí eso me llena más que cualquier Grammy, ¿me entiende? Y que yo sé papá. que, ahora le digo papi vamos a hacer este invento y Vico dice, vamos a hacerlo, eh, y Vico es, hay mil gente que hicieron esto, pero Vico hizo el molde para que lo hicieran todos los que vinieron después, juntos o sea, es, es el primero, eh, y ahí hay mil historias con Vico, ahí podemos estar siete programas, porque te puedes de mañana hay que producirle eh, varios álbumes a, a, a Vico sí